Este recordatorio, el de que vivíamos con miedo a los titanes y caídos en la deshonra, de tener que vivir dentro de estas jaulas que llamamos muros. La humanidad es minúscula, metida entre murallas por gigante amenazada, defendida por militares que no consiguen nada, se interrumpe el sueño y despierta nuestro prota olvidando aquel recuerdo, vuelve a casa junto a su hermanastra a mi casa y le dice a sus padres que entrará en el ejército, su madre se niega por el riesgo y su padre le apoya y promete contarle sus secretos. Eren y mi casa descienden Armin el tercero, más tarde cae el muro con un gran estruendo, la ciudad entra en Pánico y con su padre lejos Eren ve como su madre muere frente a sus ojos los tres amigos huérfanos hacen un acuerdo vengarán a todo aquel que querían y se han llevado después de un año conocen a sus nuevos compañeros y dos más tarde todos son soldados el muro rose cae ha vuelto el titán colosal Eren sabe que toca pelea y salva a su amigo cuando todo acaba de empezar mi casa toca su bufanda y nadie le puede parar si logra ganar vive, si pierde muere, si no lucha no puedes ganar un nuevo titán ayuda a los reclutas del resurge Eren y los oficiales no dudan un segundo en disparar pero el chico se transforma de nuevo y se salva Armin expone sus argumentos y se los paga no se abre fuego continúa la batalla y Eren usa su nuevo poder como un arma, Aprende a controlarlo y bloquea la muralla. Se presenta Levi y se queda con su custodia. Una mano en el pecho, una mano en la espalda. Los amigos se unen al cuerpo al final de la ceremonia. Ahora es Eren a quien los niños miran y miran. Es punto de mira, a pesar de la estrategia, no se anticipan. Se presenta la titán hembra, toda pastilla. Trayendo titanes, Levi no sabe qué hacer. Eren confía. El comandante Erwin espera preparado. Captura a la titán, lo tenía pensado, pero ella. Ella tiene un plan, un dando improvisado y logra escapar matando soldados. Ahora ella es quien secuestra a un titán, pero Eren es rescatado por mi casa y el capitán. Huyen en apuro hacia la capital, sintiéndose fracasados, llenos de agresividad. Armin necesita a Annie para ayudar a Eren, pero es una trampa y es acorralada entre preguntas y paredes. Pelean los dos titanes ferozmente y Annie se congela cuando Eren vence. Cubrimos al titán, bestia, los muros hechos con titanes El pueblo de Connie ha caído Los titanes entraron pero nadie sabe cómo ha sido Soldados confinados en un castillo Los superiores caen y los cadetes pelean Y Mir se transforma, fue una sorpresa Krista observa y recuerda su promesa La cumple, se llama historia, lo confiesa Reiner y Berto son titanes, Angie lo sospecha Acorazado y colosal, la mayor acierta Eres no se contiene la rabia despierta Va al cuello, la batalla comienza Usan las técnicas de Reiner en su contra Pero el colosal salta desde el muro y secuestran A miria a Eren que despiertan En el bosque, sin brazos ni piernas El cuerpo de exploración llega guiado por Erwin A lo kamikaze, seguidos de titanes Batalla difícil, Eren se siente débil Pero descubrimos la coordenada y él venga a su madre